Gran pesar ha causado el fallecimiento del reconocido profesor Franco Macorizano, Ángel Conce, quien fue sepultado la mañana de hoy lunes. Compañeros de labores destacan sus cualidades. El magisterio Franco Macorizano, el movimiento cooperativo, eh, sufre la pérdida de uno de sus presclaros hijos. Eh, comentar que Ángel Dionisio Conce Valerio, con quien tuve la suerte de compartir en la escuela José Fermil Ortega como docente y en la cooperativa eh, con su distrito cooperativo en el 414 que estuvo eh, hermanado con el 413 que Chino también dirigió en el momento como cariñosamente le, man, le llamábamos. Es decir que Chino eh, deja una impronta positiva en el magisterio, en el movimiento cooperativo, en la cooperativa Vega Real de quien fue también presidente de uno de sus distritos, y nosotros hemos perdido a un gran ser humano. Eh, insistir en que el magisterio y la población está eh, dándole su despedida con el dolor que caracteriza a una familia cuando pierde a uno de sus hijos. Bueno, es triste, muy lamentable para el magisterio. En términos personales, fue mi compañero de, de trabajo en el Colegio San Vicente, en el Liceo Juan Pablo Duarte. Tenemos unas relaciones de amistad de más de 30 años, el magisterio ha perdido una persona que siempre estuvo en las buenas en las malas, en la ADP, eh, de cerca, en términos familiares también. Yo fui el profesor de sus cinco hijos. O sea, hay una amistad muy profunda y como presidente de ADP uno lamenta esta muerte de un ser humano que se supo querer, que se supo apreciar desde su comunidad de la Yaguiza Acá en San Francisco, en el Ciruelillo, donde también convivíamos en diferentes eh, edificios, pero cercanos. Eh, el magisterio ha perdido un ser humano extraordinario. Eh, nunca antes habíamos podido ver una persona que reuniera muchas cualidades, tanto como profesor, como vida académica, su vida religiosa integrada, proveniente de una familia con mucho vínculo con la iglesia eh, católica esencialmente. Y o sea, era un ser humano de servicio, con una vocación alta, eh, un elevado elemento del ser humano, de la persona, de la vida. Por eso uno lamenta profundamente, Dios se lo ha llevado, esperamos que esté en, al lado del Señor y que... Su hoja de vida sirva de aliento a las nuevas juventudes, a todos los profesores que tenemos, a todo lo que trabaja en el movimiento cooperativo para crecer, desarrollarse, formar, hacer lo correcto dentro de este mundo en que estamos de lo vivos, que necesitan tanto ejemplo como el chino. Cientos de maestros, personalidades, amigos y cercanos del profesor acudieron a la funeraria Las Mercedes en esta ciudad para dar el último adiós, recitando sus años de servicio en favor de la educación.